Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os tengo una video presentación de un pack nuevo que ha salido, del cual ya he hablado aquí y del cual ya mi lista privada tiene la versión 1 y acaban de sacar la versión 2. Estoy hablando de video explainers profesionales. Sin utilizar programas costosísimos. No te hace falta usar Camtasia, no te hace falta usar Adobe Premiere, no te hace falta usar After Effects. No. Puedes usar todos con PowerPoint y tener unos video explainers profesionales sin necesidad de costosos programas. Te voy a mostrar este pack que ha salido hace nada para que tú puedas ver lo valioso que es tenerlo dentro de tu arsenal de activos digitales. Pero antes,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 Se trata de Animaxim volumen 2. Si estás en mi lista privada, ya tienes la versión 1. Ya la tienes, ve a nuestro sitio, ya sabes dónde están los freebies y puedes descargártelos cuando quieras. Y además, ya tienes también la versión 2. Si estás en mi lista privada, corre ahora mismo porque ya la tenemos lista la versión 2 con unas novedades increíbles que te voy a mostrar ahora mismo. Esto es Animaxim volumen 2, son plantillas de animación hechas para ti ya, video explainers en alta calidad y anuncios más rápido y fácilmente. ¿Ves? Esta es la versión 2, ya tenemos la versión 1, esta es la versión 2 de Animaxim, que tienen novedades como estas. Voy a ir muy, muy rápido porque estas páginas ya saben que son súper larguísimas. Mira, aquí está, porque es diferente de otras plantillas, porque son de alta calidad, porque no necesitas empezar desde cero porque están diseñadas para todos los fines de marketing, porque son nuevas, son frescas, no son antiguas que han reformado, tienes acceso limitado, tiene los derechos de agencia y de comercial incluidos solo durante el periodo de lanzamiento, el cual yo compré desde luego y después ya no están. Solamente van a estar las de comercial, las de agencia no. Viene una poderosa combinación de colores y están listas para personalizar y combinar con todo, es verdad, es verdad, yo lo he comprobado y es verdad esos son los marketers que las están usando y que las les gustan muchísimo tres sencillos pasos para crear los video explainers con Sim volumen 2 elegir tu plantilla, personalizarla y renderizarla, súper fácil, súper súper fácil mira, es este tipo de, de, de explainers, te voy a poner ahí un, un, una probadita rapidísima, ves cómo las va cambiando no tienes que saber nada de diseño porque ellos ya lo tienen todo preparado. Tú simplemente sigues sus tutoriales súper fáciles. ¿Ves? Muy, muy fácil. Pueden hacerlas muy rápido. Las va a exportar ahora mismo. Vamos a ver si podemos ver el video ya terminado para que lo veas. Junto conmigo. Ahí está, míralo. Está el carácter y ya está. Voy a pararlo. Tienes 15 módulos para todos los nichos. Tienes estos caracteres animados, estos personajes, ¿ves? Para que los puedas usar donde tú quieras. Voy a ir más rápido. Muchos personajes, muchos personajes. Las video explainers que ya están preparadas. Voy a darle un poquito así para que las veamos. No tienes que hacer nada, están listas para usarse. Mira, ¿ves? Este tipo, seguridad de tecnología, ponen al chico ninja, bonito, ¿ves? ¿Ves? Bueno, este tipo, las voy a parar. Y están aquí todas las que puedes tener. Luego vienen grupos de caracteres animados. Mira, esos son súper bonitos. Voy a darle un poquito. Grupos de caracteres animados. Mira qué bonitas. ¿eh? <ríe> súper chulas. Sin estar en. Mira, súper bonito. Bueno, vamos a parar. Personajes solitarios, que nosotros eran en grupo Aquí están en solitarios, súper bonitos Vídeos testimoniales, animados ¿ves? El, el, el formato es muy distinto a otros que hemos visto que son más serios Este es muchísimo más amigable, vamos, por así decirlo Porque son caracteres, son personajes Las animaciones de titulares, que estas me súper encantan Así que no las voy a poner, porque si no me estaría viéndolas todo el día Pero míralas, míralas Súper bonitas, súper modernas, muy frescas Luego, listas de to-do list animations, que esas están muy bien. Yo, cada que veo estas cosas, pienso en canales temáticos de TikTok, canales temáticos de Instagram, de, de videos shorts, para que se puedan monetizar más adelante con este tipo de cositas. Las personalizas, las haces como tú y mira adelante. Animaciones, iconos animados para las redes sociales, ¿ves? Landmark animations, son estas, súper bonitas, de, de viajes listas de precios animadas, en fin, una serie de cosas, no voy a ir hasta abajo, ves las transiciones, esta es novedad, que son las history promo animations, preparadas como lo ves tú aquí, para whatsapp, facebook reels, instagram reels, tiktok, están en hd y están en powerpoint, Súper chulas, vamos a poner una, una cualquiera, esta misma, vamos a verla, a ver si le puedo quitar, mírala, tú tienes que ver el móvil, lo demás no, ves, ahí está, súper bonitas, la voy a parar luego vienen los banners animados, en fin una serie de cosas que te van a servir a ti para generar no solamente cosas para ti y para tu marca, sino para más gente, viene a 19.93, va subiendo conforme la gente va comprando y está muy bien, aquí vienen eh, las preguntas frecuentes, lo que podemos hacer, no podemos revenderlas en, de ninguna manera a menos que tengamos las licencias de reseller y aún así no podemos vender los derechos de reseller, sí que son ilimitados para nuestros proyectos y para nuestros clientes e ilimitadas para nuestros proyectos de nuestros clientes en la web, bueno pues ya lo tienes ahí Animaxin volumen 2 si estás en mi lista privada corre porque ya sabes dónde está y si no estás en mi lista privada hombre apúntate este es el momento tendrás un montón de cositas súper buenas y súper chulas a un precio realmente imbatible abajo te dejo los enlaces para que te suscribas a mi lista privada o bien si quieres solamente este producto pues te dejo también el enlace para que puedas adquirirlo a un precio súper súper bueno